Es obvio que para toda la sociedad eh, ha supuesto eh, pues un, un, un cambio muy, muy brusco, muy grande en nuestro día a día, en nuestra manera de, de, de gestionar nuestro día a día y nuestra manera de relacionarnos. Si además de esto sumamos que, que el tipo de, de, de personas a las que nosotros acompañamos eh, parten de una situación de, de, de vulnerabilidad y de fragilidad muy alta, creo que es bastante obvio que el impacto es mucho más fuerte y mucho más duro en estas personas que en el resto de la sociedad. Eh, nosotros, particularmente, desde, desde, el, desde el programa, eh, nos dimos cuenta de que esto iba a suponer un impacto desde el primer día de confinamiento, o sea, porque nosotros, tanto los profesionales como, como las personas a las que acompañamos, eh, tuvimos que, bueno, y en relación a lo que hablaba antes Salvador Busquets, no de adaptarnos a la situación, nosotros pasamos de un día para otro de hacer una atención presencial una vez por semana, ah, bueno, de un día para otro nos confinan y la atención que nosotros ofrecemos es telefónica, ¿no? A, al impacto que genera el hecho de un confinamiento hay que sumarle además a las personas a las que atendemos la pérdida de, de la presencia del equipo de acompañamiento, ¿no? Que todo y que estábamos de manera telefónica no estábamos acompañándolos de, de, de manera presencial. y esto ya supuso como el, el primer gran impacto ¿no? y, y, y el, el primer shock para ellos. De hecho, nosotros en eh, los primeros días de confinamiento, eh, nuestra intervención se centró básicamente en contención emocional, ¿no? en, en acompañarlos a, a parar algo, el, el, el golpe inicial y a que a pesar de que la situación era muy dura y nosotros no podíamos estar de manera presencial eh, a su lado, que ellos sintieran que nosotros estábamos presentes. Eh, Además, eh, la mayoría de, de personas a las que acompañamos coinciden en el sentimiento de, de aislamiento y soledad que han tenido durante todo este proceso. ¿no? Al final, el tipo de relaciones que, que establecen pues, bueno, son, son muy frágiles, son muy del día a día, ¿no? de, de compañeros con los que coinciden en el centro de día o en el comedor social, pero no es una relación, no es una, una red de soporte fuerte que en un momento de, de crisis eh, les pueda dar un soporte, ¿no? Entonces, el equipo de profesionales, de alguna manera, eh, lo que valoramos fue, bueno, pues, intensificar eh, nuestro soporte para que al final, de alguna manera, sustituir o hacer nosotros de esta red de soporte que en momentos de crisis, eh, pues, pues, estas personas carecen de ellas, ¿no? ¿A qué ha llevado estos sentimientos de soledad, de aislamiento, de estrés, de agobio, de miedo, de ¿no? incertidumbre? Nosotros sí que hemos, eh, bueno, hemos, hemos podido ver que durante la época de, de confinamiento y, y ahora que las medidas están más relajadas, pero igualmente eh, la situación sigue siendo pues, frágil, hemos... hemos Hemos vivido pues, varias recaídas en el consumo de tóxicos, inestabilidad a, a nivel de salud mental. Claro, además con la dificultad añadida de... No puedo acompañarte de manera presencial ¿no? en esta recaída. El soporte que yo te puedo dar es, es, es telefónico, con lo que esto dificulta de alguna manera la, la intervención. Además, eh, por otro lado, una vez acabado el confinamiento y una vez empezamos, bueno, reprendemos las, las, retomamos las, las visitas de manera presencial, nos encontramos con que muchos de los trámites o gestiones que se habían iniciado eh, de manera previa al confinamiento eh, se ha retrasado y, y se han paralizado y se van a seguir retrasando, ¿no? Entonces, la incertidumbre que crea esto, el malestar que genera, eh, el cambio en... en pues en, en, en la metodología de igual ir a tramitar una prestación y para poder entregar toda la documentación que me piden, tengo que pedir cita previa, pero no me dan cita previa hasta dentro de tres meses, con lo que igual yo voy a estar cinco, seis, siete meses sin obtener ingresos o sin poder vincularme a recursos del barrio porque han tenido que, que cerrar o, o atender de manera telefónica y no presencial no la incertidumbre y el malestar que genera esto. Bueno, pues creo que también supone un, un, un, un cambio y, y, y una manera más de exclusión social ¿no? para, para estas personas. Además hay que tener en cuenta eh, que la mayoría de personas participantes, bueno, que, que están, son participantes del programa, carecen de, de algo tan simple como es un acceso a, a, a Internet o herramientas como un ordenador. Eh, o un smartphone con el que poder realizar según qué trámites o poder mantener el contacto ¿no? con, con según qué gente, vuelve a ser otro, otro aspecto que lo que hace es todavía aislar más a estas personas y, y dificultar más su, su, bueno, pues su proceso de, de recuperación y de, y de reinserción.